A ver dónde estamos, es un bicho. En Cuenca. ¡Ah! En Cuenca, venga, vídeo Cuenca. A ver las casas colgadas. A ver si os gusta Cuenca. Vamos, dentro vídeo. hace años yo vine a Cuenca y recuerdo y recuerdo que había un puente que había hecho un discípulo de, de Eiffel me parece que era y lo estoy viendo ahí, vamos a subir hasta arriba a ver el puente porque es, eh, es visita obligatoria si vienes a Cuenca a subir ese puente que está por encima del río Huécar, que es el río que rodea todo Cuenca, bueno, mirad, a ver desde aquí se que pide una una panorámica buena, eso de ahí es el puente al que vamos a subir, para allá vamos, ah bueno claro, y las casas como dije antes, como dije yo, como dijo María José, son esas de ahí, claro, que son cuatro casas colgadas, no colgantes, si venís a Cuenca no digáis que son casas colgantes porque la gente se mosquea, son casas colgadas, venga, las voy a sacar más de cerquita. Bueno, resumen del primer día Llegamos un miércoles Aquí los miércoles los museos son gratis Bueno, no nos cobran por los museos Uno era gratis seguro y el otro yo creo que también era gratis Yo creo que el miércoles es el día Para pa que la gente pueda visitar los museos de aquí Vimos dos museos El del arte abstracto Y el del, el, el del contemporáneo Que a mí Sinceramente me gustó mucho más el del arte contemporáneo Está muy bien, veréis ahí Cosas curiosas como habéis visto en el vídeo y bueno, hemos Se cenado, ha coche. <ríe> hace un frío que pela, estamos en enero, es normal, aquí en Cuenca hace frío Y bueno, hemos comido de maravilla en dos sitios, el de anoche el trivio, muy bien, la verdad Que bueno, ahí tenéis las imágenes y ahora mismo vamos a seguir, a ver si vemos más Os, eh, os he puesto también imágenes de, no de, del casco colgada. histórico, como la casa colgada, también el, el puente, puente y tal pero bueno, vamos a seguir hoy, que tenemos todo el día de hoy, para pa disfrutar. Pa goler. Bueno, es importante que, que yo tolero muy bien el frío, pero fijad lo que llevo en la cabeza Hace frío, mucho frío. <risa> Nunca la había estrenado. <risa> La oficina de turismo está aquí, justo antes de llegar a la Plaza Mayor, al lado del convento de las Esclavas, y os atenderán, os dirán todos muchos que son gratuitos y demás, así que si venís aquí tenéis que, paso obligado, la oficina de turismo. De vista. Nos ha costado 10 euros y medio y hemos cogido entradas, vamos a ver el Museo del Tesoro ahora y tenemos que ver también la Iglesia de San Pedro y varias cosas más. El Gifonium también, que bueno, subes arriba y tienes unas vistas como habéis visto impresionantes. Así que nada, vamos a seguir la ruta. No. Ya es de noche, ya vamos a ir para el hotel ahora en breve Hemos cenado en el Dibel, que os lo he mostrado, lo que hemos comido Y bueno, yo creo que de los mejores restaurantes para... Bueno, para mí, hemos estado en tres o cuatro aquí, en tres, ¿no? Mm, sí, tres sí. Vamos, ¿Cuatro? Cuatro cuatro Hay dos y otro dos. Sí, pues bueno, estaba brutal todo, todo, no, bueno. Está todo muy bueno, así que nada, os recomendamos el Dibel y nada, ya voy a cortar aquí. Seguimos las vacaciones, pero ya más tranquilos en Madrid. Y. Con la familia. Con la familia. Bueno, con la familia. familia Sigo sí, ¿sí? mi hermana, vaya. Y nada, así que nada, ya sabéis. Otro vídeo de, de un viajecillo. Tengo pendientes subidos los vídeos del viaje Italia, de la luna de miel. Que ya los subiremos. Venga, hasta luego, guapos. Ahí tenemos a Jairo, que no para de andar corriendo. ¿Qué? ¿Qué? Oh, venga, pero no te pares? Ahí lo lleváis. Dice que no graba, que no grabo yo.